Está acá ya hace un rato, ¿verdad? Está Don Sisto Gavín. Don Sisto Gavín es presidente de la Asociación Dominicana, bueno, ex-presidente, ¿verdad? Me quedan unas horas. ¿Le que quedan unas horas todavía? Sí, sí. Ok, es presidente la, la todavía la de, de la Asociación Dominicana de Profesores <risas> y esta tarde va a ser ex-presidente, así sí. <risa> bueno, sí. buenos, días, cita. buenos días Qué amado. bueno que uno pueda relajar con el invitado Sin ah, pero, temor a bueno. que haya ningún problema Bueno, ahí. sabes que <risa> la historicidad nuestra sí. Indica ¿no? esa relación de cercanía Y saludos a Francia, <risa> <y> a toda <risa> saludos, la población hermano. De manera especial a la comunidad eh, educativa Aquí estamos y nos sentimos en familia siempre en de mañana Sí, cómo no, pero tú debes sentirte bien saliendo de esas funciones porque sale, ¿verdad? Por la puerta ancha, como se dice popularmente. Bueno, nos sentimos... Por eso te felicito, de manera sí. muy personal y particular. Gracias, gracias, Amado. Mira. Nos sentimos Ajá, eh, realmente complacidos. Eh, uno nunca logra el 100% de, de todo lo que eh, se propone. Sin embargo, eh, varias gestiones eh, en San Francisco de Macorís, en una seccional como esta, pues realmente... Eh, pienso que hay una impronta eh, que dejamos junto a todos los equipos que nos acompañaron y es, y es lo importante realmente, todo lo que uno ha podido servir eh, al Magisterio y sobre todo a la lucha por la educación y la escuela en, esta, en este pueblo, en la región y de alguna manera en el país. Cito, el concurso de maestros vamos a hablar de eso. Bueno, eh, mira, cuando ocur cuando eh, ocurrió la primera convocatoria al concurso, ¿verdad?, eh, que recordamos, fue pues, se elaboró la orden departamental 06-2021, que nosotros <coughs> formamos parte en nombre del Comité Ejecutivo Nacional, que ya en unos días también eh, saldrá y se juramentará otro el día 25 de este mes. Y todo lo que ocurrió con el nivel de organización, con todas las denuncias, se, produ se comenzó un proceso de evaluación, para luego entonces, de concluido el proceso de evaluación, entrar a una segunda convocatoria al concurso. ¿Qué ocurrió? Bueno, que luego de la reunión con esa Comisión Nacional de Concurso, que la realizamos en horas de la tarde en el Ministerio, eh, pues ocurre que el Ministerio de Educación se reunió con otros actores, eh, con universidades privadas, con EDUCA y con eh, parte de otras instituciones del sector privado que de alguna manera inciden en, en la educación en el país. Y pues entonces dio un giro a ese proceso de evaluación conjunto que llevamos a cabo. Incluso la ADP puso a disposición de la, del Ministerio un experto de que asesora la Comisión Nacional de Concurso para ventilar los términos técnicos que había que ver para superar errores y que, la, y que el concurso tuviese más transparencia. Entonces, vinieron las elecciones del ADP, pero al parecer el Ministerio decidió dejar todo ese proceso para con, cuando concluyera el proceso electoral del ADP, es lo que yo intuyo, porque jamás volvió a convocar la Comisión. Luego entonces, ahora ahora, en el proceso en que está la ADP ya unos días juramentar una nueva directiva en un periodo de transición, el Ministerio se aparece haciendo una, convo una segunda convocatoria al concurso, cambiando parte de la modalidad del concurso, porque ahora eh, ha, ha estado haciendo una convocatoria de manera unilateral, parcial, pero además los postulantes que se, que se examinaron la semana pasada, que el Miner convocó, aún no reciben los resultados... De esa prueba, le prometieron que se la darían al otro día Se la enviarían por su correo Y esta es la hora, este es el día que no han recibido eso. Entonces el ministerio eh, publicó una comisión de observadores Integrada ya por los actores que dijimos Y en esa publicación no sale la Asociación Dominicana de Profesores O sea, hubo, una, hubo una exclusión Y después entonces de que el ministerio hizo todo ese recorrido de manera unilateral entonces convocaron a la Comisión Nacional de Concurso y algunos miembros de la Comisión Nacional de Concurso dijimos no así no. o sea usted no puede validar cuando la le, cuando la, la ley la de educación 6697 y el estatuto del docente establece que hay dos actores fundamentales de ley en el montaje del concurso Ajá. el MINER y la ADP que juega un papel también eh, importante en el proceso y entonces no podíamos validar esa segunda convocatoria de esa manera atropellando los procesos dos en una sí al momento que se convocó de la forma que ahora lo entiendo porque parecía que estábamos dentro del proceso esperado por mucho para accesar o a la oportunidad y ahora tú explicas que no se cumplieron procesos los, pro los procesos así es. no se cumplieron así es y se hace la presentación, pero hay una denuncia y no detrás. no solo eso, Ajá. sino también la denuncia y, e informaciones que se manejan de que pudiera estar la intención de colocar contratados sin que hayan ido al concurso. Y montar el concurso como una especie, ¿verdad? De, esa es una sospecha que tenemos, una especie de un montaje, ¿verdad?, y, entonces, y aparezcan en lista de, de, de cruzados. Claro, de, de, por, de, claro porque, de, de superados. Porque hemos escuchado, o sea, hay informaciones que se manejan de contratados. Escuchen decir, esto. De, de contratados, decir que dirigentes del partido en el poder y, y funcionarios del Ministerio de Educación le han eh, dicho muy bien el aseguramiento, le han dado la seguridad de que pudiese ocurrir eso. Si eso ocurriese realmente sería una debacle, devastador. Una debacle devastador. devastador en términos de ley. Nosotros queremos llamar la atención al ministro Fulcar y a las autoridades de educación y a Rafael Alcántara que coordina la Comisión Nacional de Concurso, Pero en porque eso no puede ocurrir. En la convocatoria y Ni siquiera surgió... lo hemos denunciado nosotros, lo denunció el presidente electo del ADP también, que se habían de, ya... De que, que se habían develado... Se manejan en ese que sentido. se habían develado también a, a eso que tú denuncias. Entonces, aparte de todo eso, también se develaron los, los temarios. Es lo que oí el se, día fil, se, se, filtra, se, filtraron. se filtraron parte de, incluso cuando fuimos a la primera reunión de evaluación, en aquella primera convocatoria, ¿verdad?, que hicimos, que se hizo en conjunto, sí. y que salió parte, se, se denunció y salió en un periódico de circulación nacional, incluso parte del, del examen, precisamente cuando no, la ADP envía el técnico, primero una resistencia de la Comisión del Ministerio de Educación a que fuera el técnico del ADP, pero logramos que el técnico se incorporara, el profesor Juan Valdés, que, estuvo, que fue entrevistado aquí en este programa sí. Entonces Identificó que ciertamente Una parte Una parte, no todo, de algunos ítems Estaban realmente eh, Filtrados Y entonces por Era eso anchivo. Por eso le propusimos al Miner Que había que hacer Que, la, que, que había que hacer una, Un experticio técnico de esa, de esa convocatoria al concurso ¿Y qué resultado han entonces de ¿qué la llamada? No, ¿qué ocurrió? que se produjo la ruptura que estamos diciendo, sí. o sea, el profesor Juan Valdí asistió al otro día de la reunión de la Comisión Nacional de Concurso al Ministerio, trabajó toda una mañana con los técnicos de la plataforma del MINER, luego de eso jamás volvió a ser convocado, jamás volvió a ser convocada la Comisión del Concurso, pasó todo el proceso electoral de la ADP y entonces ahí no, ese, ese proceso de, de, de, de evaluación conjunta no se concluyó. Por esa ruptura, Ahí el es. minero entonces la continúa con quién, con Educa, con los empresarios. Bueno, Danolos. Ojalá, ojalá que lo encuentre aquí. Ojalá la, que voy a buscar ahora la sabes, publicación que hace el minero. ¿De con quién? Produce el consejo económico de educación. El consejo económico entonces, de educación ha mantenido esa relación estrecha con Educa. Miren la información que yo tengo de primera mano. ¿Cuál es? Es que el PRM, el, el, el partido de gobierno, está reclutando precisamente a esos maestros. Incluso tienen que participar en las actividades del partido, tienen que participar de las, de las reuniones del partido para poder asegurarle esos nombramientos que han llegado por vía de contrato. Muchísimos PRM ya están contratados. Sí, Amigo mío, incluso. Corroborar eso. No, te, te, te, te lo estoy diciendo yo. Te lo estoy diciendo. Y ahí arriba, en esa zona, la, la zona norte de San Francisco de Macorís, se están dando reuniones. ¿Y qué hacen? Que los invitan a formar parte de las actividades del partido y las reuniones específicas del partido para bajarle línea a esos maestros que ya a la mayoría están contratados. Yo, yo tengo todos los nombres. Ellos saben quiénes son. Que me desmientan si no es así. Bien. Para mencionarlo uno por uno. Lo que sí Vamos podemos nosotros ratificar es. Esa denuncia y esa sospecha de la intención ¿eh? y las promesas además sí. de funcionarios nacionales, en todas las regionales del país, en todos los distritos, de buscar la manera de asegurar nombramientos sin el concurso. Y eso es muy grave, ¿por qué? Porque la ley de educación 6697 establece que la vía para ingresar al sistema es el concurso. El concurso es una bandera de la ADP. La ADP luchó por ella, logró que se hiciera concurso a partir del año 2004 para acá y un servidor ha participado desde el 2008 para acá como miembro de comisiones locales del concurso de San Francisco de Macorís y ahora participé como miembro de esa comisión. Hasta tanto se, se respetaron los procedimientos. ¿Usted no asistió al momento que se convocó brevemente hace unos 15 días atrás? No, no, claro que no. Nosotros... Y lo, y lo dijimos públicamente, de que no éramos compromisarios de esa segunda convocatoria debido a la violación de esos procedimientos. Y de, mira, el contrato es indigno para un profesional de la educación, además de que violenta la ley. En, el, en los artículos 139 y 136 de la Ley General de Educación 6697 Pero el contrato eh, está a expensa de la voluntad de que un funcionario le cancele a usted en cualquier momento. Pero sería mucho más, además de pagar, no se paga el salario que devenga el profesor. Además, las experiencias que se ha tenido con los contratos es, todos los contratados anteriores nunca tuvieron seguridad social, nunca tuvieron seguro médico. Entonces, un profesional de la educación que va a la universidad a estudiar cinco o seis años, sale graduado, pero además... Cuando sí. nosotros peleamos el concurso, fue precisamente para acabar con la práctica de la politiquería claro. y de que Yayan, si es maestro para mencionar sí. un nombre, por ejemplo, eh, levante la bandera o apoye un candidato y entonces se le nombre. O sea, vamos, no podemos retroceder en el país y hacemos ese llamado para que si esa denuncia realmente que, que están corriendo así en, en el país... En toda parte. Estamos retrocediendo en términos de dirección educativa en la República Dominicana. Hay una parte importante de, en el sentido de los procesos. Lo aseguro aquí con toda responsabilidad, en el sentido de los procesos. O sea, del seguimiento a los procesos. A que si un docente solicita un traslado, si un docente solicita un permiso, si un docente eh, procura jubilarse, procura pensionarse, y además el nivel de concentración que hay en los principales funcionarios del MINER, en la gestión, impide que los procesos puedan funcionar. Yo, yo te vo lo voy a graficar con lo siguiente, asistí antes de ayer, el lunes, no el lunes, sí el lunes, luego de salir de una reunión el martes, perdón, luego de salir una reunión de lo, del ADP, asistimos, asistí junto con la presidenta de la seccional de Jaina a un despacho de un ministro, solo a entregar un documento. Solo a entregar un documento, a entregarlo y que lo reciban, lo firmen como recibido. Y ustedes llevarse su acusa. Mientras la asistente no pudo comunicarse con el ministro, no con el funcionario, perdón, estuvimos dos horas de pie, en espera, en espera, digo yo, por ejemplo, un documento que queremos, no hay una secretaria que lo reciba. Una recibe. pregunta, y eh, no hay un departamento que, de, de, de, de lo, correspondencia. Hasta que la asistencia, hasta que la asistente entonces no nos recibió, ¿verdad? De, después, de un reclamo, de un, después de un reclamo, después de un reclamo, y nos comunicara, y nos comunicara que ya se había comunicado con él y que él había autorizado a recibir el documento. No, Entonces se llama burocracia atullida. Ah, es el nivel de burocracia pullida, inservible pullida, que sí, que no ¿sí? hace que los procesos caminen. Déjame hacerte una pregunta. Que no hace que los procesos caminen? Y lo grafico ruta, con ese ejemplo. Una pregunta antes de es que, que, que todo educación a nosotros mira, siempre nos va a causar. Los concursos ¿Puede participar cualquier profesional de cualquier área de conocimiento, verdad? O, no, o, pero o... Mira lo debe lo que estar pasa. Mira lo que pasa. Debe estar eh, habilitado. Eh, el concurso ah, es no para... Es pro... La ley ah, establece, ¿verdad?, profesionales de la educación. Okay. Llegó un momento en que se requería profesionales de otras áreas. Exacto. Y entonces se aprobó la habilitación docente. Oh. Por eso tenemos odontólogos, por eso tenemos médicos, Pero eso por eso tenemos ingenieros, docentes, sí, abogados. docentes. Ya, Aquí en perfecto. el recinto UAS se habilitaron, que en que la nordestana está. se habilitaron, en todas las universidades del país, yo pues soy en la mayoría, habilitado en las principales universidades de la, que se de habilitaron. Ahora, para el concurso actual, debido a la cantidad de profesionales de la educación Fíjate que se inscribieron 77 mil, fueron al, a la primera convocatoria del concurso. ¿Y cuánto están ah, necesitando? Entonces, 77 mil. ¿Cuánto están necesitando? Y, y tú sabes cuántos se recibieron. Casi 150 mil solicitudes y las otras no se pudieron aprobar. O sea, y Hay, que hay profesionales que de la pues es que Debido a esa cantidad. que son de contrato. Debido a. Mira que lo que. quieren pasa, regularizar. Bueno, o... recuerda que todas las universidades del país están. Eh, con el lanzando, área con, sí, educación gracias, pues. y además lo que ocurre de no haber durado haber durado un tiempo importante sin convocar a concurso y entonces eh, qué ocurre que la debido a esa cantidad de profesionales de educación Fue que se decidió no permitirlos no darle entrada a los habilitados ahora yeah. entonces el contrato debe ser la excepción para situaciones especiales. El concurso es la regla, por ley. ¿Cuál sería la excepción del contrato? Bueno, un día que tú digas, bueno, no tenemos señores de área de matemática, pues perfecto, vamos a contratar, para resolver una situación urgente en una, en una comunidad. Por ejemplo, y lo correcto es que sea de esa comunidad. Por ejemplo, contratar una, un profesor para La guasarita, o para Chinguelo, o para El Gajo de la Yuca, por ejemplo, tú puedes es decir, eso? bueno, no se ha realizado el concurso. Para allá, para allá. No se... Gajo a la yuca está aquí, la, ¿verdad? La Después yuca, del guineado. La... De <ríe> Donde ¿Eh? <ríe> Manolo, para allá. Después sí, sí, allá. correcto. Entonces, <ríe> si se requiere un docente ahí, y eso se ha hecho en algunas ocasiones, con excepciones, apoyado por la propia DP, y entonces tú no tienes, bueno, tú no vas a enviar un profesor para allá, a viajar de San Francisco no, de, de Macorís, aquí. como ocurría antes, en los 80, en los 90, todo eso. Y entonces tú tienes ahí una persona graduada y tú lo puedes contratar ¿eh? en el gajo, hasta que venga el concurso. Claro. Y esa persona se contrata y se nombra allá. Sisto, entonces pues, quiere decir que eh, no era que los que los maestros no podían pasar el, porque eh, se quiso testificar eso, de que solamente un 5% de los maestros pasaron el concurso, sino que fue amañado para entonces venir con ese tigueraje de, de, de que, nombrar que pasaron a, a, eso. A Canchanchan, el maestro de, del partido. Pasaron o eso. Manip, manipular, ¿verdad? los que van a contratar. Bueno, mira, eh, se pueden coser abas en el, en el sentido de que de que tal vez, verdad, A alguien, algún profesional o alguien tal vez no reúna todas las condiciones, pero es realmente eh, bastante, es bastante indicador lo que ocurrió en el concurso. O sea, habría, hay que, pre, hay que hacerse esa pregunta que tú señalas, más que afirmarlo de manera categórica, hacernos la pregunta y seguir investigando por qué el desorden en el concurso, ¿Para qué? Para llegar a esto, es importante en el análisis introducir ese aspecto que tú señalas. No lo podemos nosotros asegurar así de manera categórica porque no tenemos ahí los elementos que diga bueno, sí, mira, lo hicieron para esto. Pero si uno ve la historicidad, entonces sirve para realmente comenzar a hacer conclusiones. Está más que evidente. Mira, o sea, comenzar boico, a hacer conclusiones. Saben que es a través de un concurso. Comenzar a hacer conclusiones. Entonces boicotean el concurso para entonces comenzar a nombrar por contrato. ¿Y a quién van a nombrar? A los que ellos quieran porque son los que tienen el control Sisto. de eso. A mí control control político? Político? Me, me está preocupando no, porque todo esto libre. que tú has expuesto y, la, y, la, y los puntos que mi compañero Yerjan expuso hace un momento. No, digo no se reúnen. A mí... Me está preocupando porque el, el Ministerio de Educación se encargaría de la formación del ciudadano dominicano. Y allí entonces la práctica es deshonestidad, falta de transparencia. Francis, pero ayer, ayer tuvo la sesional de Santiago, uh -huh. de Santiago, que convocar un paro de labores porque directores regionales y distritales no quieren recibir licencia a maestras embarazadas y licencia a profesores y, eh, y licencia por enfermedad. O sea, no quieren, aceptar, eh, eh, eh, ni, ni, para no quieren aceptar ni siquiera ese derecho para mencionarte conozco, un ejemplo. Y además privada. digo aquí con responsabilidad, que hay también, ha habido también, yo no sé si es una línea... Desde el despacho del ministro Fulcaro, si es que algunos directores regionales y distritales son islas en el ministerio, porque conocemos casos en distintas regionales Dicen del que país. Hay islas, ¿sí? Oye, conocemos casos. Oye, conocemos casos en distintas regionales del país de retaliación, de persecución y de represión a docentes y de amenazas después de las elecciones del ADP. Ay dios. mío. Después de las elecciones del ADP. Bueno. O sea. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Eh, eh, se equivocan Si en la relación Solamente de dirección Y personal Bajo su mando No se clasifica Los procedimientos De salud Y de necesarias Necesarios permisos Por asunto familiar Es creo, creo ¿O tú podrías decirme si lo están haciendo adrede para crearle una dificultad al maestro que salte del puesto o decida irse para calificarle una falta? Bueno, eh, lo están empujando entonces. Claro, incluso yo te voy a decir, eh, hay eh, las escalas de la jubilación y de la pensión, ante ese contexto adverso, tú escuchas muchos docentes diciendo, bueno, desde que lleguen los 20 lamentablemente me voy, porque es el primer nivel de escala. Para la jubilación. ¿Por qué? Porque es que el contexto se está resultando pesado a partir de que el ministerio está haciendo poca cosa en las escuelas. Hay prácticamente un abandono en los centros educativos. No, han, no siguen siendo intervenidos. Seguimos con las mismas problemáticas con que terminó el año escolar pasado. Aumentadas, agravadas. Entonces, si no hay... Eh, si el ministerio no se aboca a un proceso institucional si en esta gestión no se entiende que hay que fortalecer lo público que hay que asumir la democracia que hay que asumir la participación si no se entiende que el ADP es un aliado porque es de ley la participación de ADP y que el ADP hace sus actividades de protesta en los momento que tiene que hacerla pero también presenta propuestas y puede acompañar y no se continúa al lado de seguir priorizando el interés de lo privado y la alianza con ONGs financieras, del sector financiero y empresarial nacionales e internacionales, manejando los recursos del Ministerio de Educación, una parte importante de ellos, y lo que ocurre lo que ocurrió ahora mismo en el INAVIE que se produce la destitución de, de, de parte del presidente de la república, que saludamos que lo haya destituido, pero nombran entonces otro empresario en el INAVIE. Y además una persona que viene de interior y policía, que, que tiene un historial, según vemos el currículum, de manejar eh, asuntos de interior y policía y de armas de fuego y de esas cosas y de seguridad. Ok, es un químico, es un químico pudiera servir para... El químico de profesión. Pudiera utilizar, sí, eh, lo, de, lo del químico no, no de, afición, de, profesión, sí, de, de profesión. No, no, de profesión. Okay. Pudiera ser... ¿Cómo de profesión, claro es que, que sí, ver, no de, de, afición, de profesión, sí. de profesión. Pudiera contribuir para la parte que ha faltado en el inabie de eh, supervisar en términos nutricional, ¿verdad? Los alimentos que debía hacerse. ¿sí? Pero fíjense todas las licitaciones, que contrataciones públicas tiene más de 100 impugnaciones de suplidores por las licitaciones irregulares. Entonces uno se pregunta, ¿hay tanta, tanto compromiso al presidente de la República con su ex asesor de campaña? Bueno. ¿Con su ex coordinador de campaña? Bueno, ¿eh? bueno. En términos término de que prácticamente cada día hay un escándalo en educación. Oye, decía... decía bueno. Ayer se desnudó otra vez. Este señor de aquí, de San Francisco Macorís frente a la Regional de Educación, el, el, el discapacitado, sí, el porque doctor. no le han pagado la, sí. las prestaciones, por segunda vez. Yo le dije que no lo hiciera eso. Porque, Mira, pero Entonces favor, alguien páguen. decía en estos días, Sisto Gavín, pero di algo positivo de la gestión en el Ministerio de Educación. ¿Quién te decía? Alguien me decía ah, un eso. Un amigo, ok, adelante. Un amigo, pero di algo, pero digo yo no, es que yo no soy ave de mal agüero, es que esa <ríe> es la realidad. Claro. Por ejemplo, nosotros saludamos el hecho de que se haya... Eh, cumplido con la indexación salarial en una parte con los jubilados y pensionados que es por ley que debe establecerse, pero lo hicieron después de que de que la Defensoría del público en, del, de, pueblo. De, de, de, del Pueblo eh, emplazó al Ministerio de Educación sí, luego sí, de un sometimiento de los jubilados y pensionados a través de una MAPE de una Unión Nacional de Jubilados y Pensionados, lo hicieron después de eso cuando la ley, pero lo hicieron Lo saludamos, no ¿Qué? es suficiente Pero lo saludamos claro. bueno, gracias, Y saludamos cualquier acción positiva Pero realmente gracias. los elementos principales No están caminando en educación Y los procesos están estancados Asisto Gavín por su parte que, que no hablamos del lío con, con, con salud pública No, que, no nosotros sí, no tenemos te, lío con salud pública Tenemos que volverlo a traer Nosotros no tenemos lío con salud pública bueno, Lamentablemente señores, el director Gabin. provincial de salud Se ha equivocado de función Ay. Y ha servido de tonto útil de autoridades educativas que al parecer no tienen vocería calificada para debatir con la defensa, Francisco imagínate. Ay Dios, muy bien, sí. Nosotros, Nosotros la respetamos la salud pública y respetamos protocolo Ahora, el protocolo que está aplicando la DLP se va a seguir aplicando en esta sección. Bien.